Si es que me llama, cuando fue que la chipa empezó a quemarlo todo con una llama. A una vez te dijeron que puedo quemar, no es lo que quema, sino lo que puede llegar a quemar. Si con otra que va, yo es que a ti ya no te puedo olvidar. Si es que me llama Cuando fue que la chispa empezó a quemarlo todo con una llama A una vez te dije que aunque puedo quemar No es lo que quema sino es lo que puede llegar a quemar Sin con otra que vaya yo es que a ti ya no te puedo olvidar Pasan las horas y son un regalo Que si te doy mi tiempo ya es por algo Si ya me voy, no es por tanto sé que todo termina en te extraño, y que si la gente se enfada, ¿qué hago? ya no sé qué hago con este daño No sé cómo va a terminar este año Y no sé, no sé cómo, fue cómo fue Cómo era todo antes de verte bien y tal vez, tal vez Solo, tal vez Tal vez me matas y podrías parar, ¿o qué? Yo es lo que me pasa y es que pase de entender No el aquí, ni el uno, ni el dos es que me fui por el tren Me equivoqué si no, y todo será el correcto Ahora sigo yo firmeando recto Ya a veces yo quiero consuelo Si es que me llama. Cuando fue que la chipa empezó a quemarlo todo con una llama. A una vez te dijeron que puedo quemar No es lo que quema, sino lo que puede llegar a quemar Si con otra que vaya es que a ti ya no te puedo olvidar Si es que me llama. Cuando fue que la chipa empezó a quemarlo todo con unas llamas A una vez te dijeron que